Soy Andy G. Vidal, trabajo principalmente a través de instalación y sonido. Me interesa el sonido como, como elemento ambiental que constantemente genera relaciones entre escuchas y, y fuentes. El sonido literalmente invade, ocupa espacios y cuerpos, por lo tanto tiene una implicancia política que generalmente queda, queda en, en un segundo plano. Programa de producción a 3 a Estoy trabajando en torno al ruido cotidiano ambiental. Eh, este ruido genera una ecología que es explícitamente contemporánea y, y global. Eh, en concreto, estoy desarrollando una pieza eh, que es una composición de, de, de ruidos encontrados arquitectónicos, ruidos arquitectónicos encontrados, que se escenografía mediante un falso techo vertical que, que es acústico. Me llamo Javier Artero y estoy desarrollando un proyecto de producción en C3A.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 Somos Alegría Piñero y estamos desarrollando un proyecto de producción en el C3A. Desde que trabajamos como pareja artística... Todo nuestro proyecto se define bajo el término de encicloscopio, encicloscopio en realidad define lo que es nuestro proceso creativo, una mirada circular, siempre a partir de un centro, que ese centro normalmente viene dado por, una, por un estímulo, por algo que nos inquieta, que entendemos que además no podemos revelar a través de una mirada frontal, sino que necesita de esa búsqueda de una, un punto de vista múltiple ¿no? para poder revelarlo. En el 2014 eh, ese centro se convierte eh, o aparece como centro lo que es la fenomenología del habla, alejándose del lenguaje como signo, sino a partir de su dimensión más física, corporal y que se da en un terreno común con la plástica. ¿no? Eh, este proyecto se llama Enciclolalia y cada obra de esta serie es en realidad es un ejercicio que pretende sonsacar un habla en el objeto. anteriormente en varias piezas hemos estado trabajando son sacando el habla el objeto, en los objetos en el barro realmente eh, concretando algunas sílabas que salen eh, de algunas de alguna formas modeladas ¿no? entonces eh, detectando esas sílabas no hemos llegado a construir eh, palabras y textos incluso y en este caso pues lo que intentamos trabajar la, la pieza que estamos definiendo eh, trata de ...pronunciar una misma palabra a coro... ...o sea una serie de, de piezas... Eh, ...todas a la vez em, eh, expresan una misma palabra ¿no?... ...a la vez eh, esta, esta máquina parlante en el fondo eh, se acciona... Con, ...mediante esa palabra que surge de, de ella misma ¿no?... ...que grita a coro... Por otro lado hemos estado trabajando también eh, sistemas alternativos al fuelle que también veníamos utilizando de antes y bueno hemos estado experimentando con sistemas hidráulicos sencillos y, y con piel que al final es lo que utilizaremos.